Venga, entonces, tiene la palabra Marisa. Vale, entonces, eh, yo, es que me crean, ah, por ejemplo, dudas, no, bueno, dudas un montón. Eh, veo cartel que pone por ahí, eh, tu vacuna o algo así me protege. No sé, digo, pero a ver, tú cuando coges un, te vacunan contra la gripe, si coges la gripe, los bichitos que tengas esto, le puedes contagiar a cualquiera, igualmente, ¿no? No sé, yo cómo poder proteger a mi vacuna a otra persona. Esa, por ejemplo, una, una de las preguntas. Eh, eh, el otro día cuando me avisaron para, para la vacuna, yo tengo 63 años, pero justamente bueno, eh, la web no funcionaba, luego ya cuando esto me mandaron otro, otro mensaje que ya se les había acabado las vacunas. Eh, total, que voy al médico y eh, la, herma, la hermana de este médico le había dado un trombo en el ojo y la había dejado a las 5 horas de, de haberse dado la vacuna, se Sí que la chica, pues que a 45, unos 50, no creo que llegue. Y ya me dejó, dije, mm, como que no me. Ya voy a esperar a que llegue la última de la fila y yo ya. A ver si sale cuando no y entonces igual mm, no me la voy. Total, que me tengo aquí en un dilema que no sé qué hacer. ¿O qué no va a hacer? Y, y claro, yo veo pues gente a mi alrededor, pues una negacionista, que no hace más que mandarme es que el 90% de la gente que se da la vacuna se va a morir. Y digo, sí, todos, no, el 100%, joder, aquí no nos vamos a quedar, nadie, no te jodas, o sea, es que... <risa> Entonces dices eh, que si la mascarilla si la llevas todo el día, el CO2 te, la, te vas a tragar y que no sé qué, o sea... La cantidad de comedor de tarro que tiene la gente que, como no sabemos, el que no sabe, pues se come el tarro cualquiera, que, que dé a otro palabritas bien dichas. Y ahí está mi duda en, en esto, en, en que darse la vacuna a ¿sí? AstraZeneca o no con 63 que tengo, o esperar a ver si el último puchica valera y me dejan para el final, no sé. Y, y, y lo de esto, ¿cómo es que cuando dicen, si tú te vacunas, eh, protege a los demás? Si tú coges la enfermedad, tendrás que transmitir también ese bichito, como yo, aunque estés vacunado, no sé. Pregunto. Eh, antes de darle la palabra a Jorge, vamos a hacer un bloque de otras dos personas más y luego ya le he apuntado también a Enrique, que no lo había visto, y, y así Jorge contesta en bloque y da ocasión a más turnos. Carmen. Bueno, yo voy a ser muy breve, eh, pienso que hay que poner hojas de reclamación, yo ya lo he hecho con algún conocido sobre la AstraZeneca porque está causando muchos problemas, eso por una parte, y el ambulatorio y poner una hoja de reclamación diciendo que de momento, como en otros países, retiren la, la AstraZeneca. Bueno, pero yo también tengo una pregunta eh, concreta, yo tengo un problema de, de plaquetas. Tengo obligación de plaquetas. Es un caso sobre mil. Y cada vez que me hacen un análisis de sangre, si no se pone que hay que hacerlo con un ácido especial o manualmente, pues tengo muy poquitas plaquetas. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, pues también he tenido varices, operación, riesgos de trombo. Por lo tanto, no, me, no creo que me deba poner ni a Johnson ni a Strazeneca. Me gustaría saber tu opinión, Jorge. Venga, eh, José Luis, y luego ya contesta Jorge a este bloque. A ver, yo lo que voy a decir es, es algo que, que incluso eh, se escapa de todo lo que es, eh, vamos a decir, que, la aportación científica al problema que tenemos en estos momentos es con la pandemia, ¿no? Yo creo que estamos en un bucle. Estamos en un bucle eh, y estamos también en una sociedad capitalista en el cual priman los intereses económicos sobre la salud de las personas, ¿no? De acuerdo. Pero no hace falta ser muy, como me ha como para darse cuenta que si nos atenemos solamente a las cifras podemos negar todo lo que nos parezca, ¿eh? Pero si nos atenemos a las cifras en estos momentos a nivel mundial hay como unos 138 millones de, de afectados por el coronavirus y de los 138 millones hay ...aproximadamente 3 millones de muertos. Si nos atenemos a determinadas cifras... ...los muertos que hubo en la guerra de Vietnam... ...por parte de Estados Unidos fueron 58.000. Y en estos momentos en Estados Unidos... ...están a 2.500 muertos... ...de 10 veces los muertos que hubo... ...en la guerra de Vietnam. ¿Qué estoy intentando decir con todo esto? Que sí, que de acuerdo. Eh, tenemos que exigir más... A, a, ...a los medios públicos sobre todo... ...y a los privados también para que inviertan en una mejora eh, de las, eh, en este caso de las vacunas, para que eso redunde en un beneficio para toda la población. Eso va a ser, pienso yo, que bastante dificultoso. Pero hay una, al final hay un tema, no me quiero extender, ¿eh? pero al final hay un tema, que son evidencias. Y es que antes de la pandemia, ¿eh? y antes de que los negacionistas empezaran a negar todo lo que están negando, no había, como hay ahora, 130 millones de infectados y que no había tampoco 3 millones de muertos que los hay y que están computados que seguramente que serán más, que serán más porque no se están haciendo las cosas claras. Entonces, aparte de los problemas que pueden dar determinadas vacunas, lo que hay una cosa es clara, que hay también hechos científicos, parece ser que así lo demuestran, por ejemplo el tema de las residencias, el tema de las residencias antes estaban cayendo las personas mayores como moscas, y sin embargo, ahora se ha frenado. Alguien podrá decir es que se ha frenado porque no quedan personas mayores en las residencias. Pero también es cierto que en la medida que ha habido una vacunación extensiva, yo creo que se ha reducido. Al final, ¿qué quiero decir con todo esto? Y ahí está Jorge para que nos pueda decir. Y bueno, yo creo que ya nos ha contestado porque él ha dicho que ya se ha puesto la, la vacuna. Entonces, yo lo que creo que es, a pesar de, de, de, de la industria eh, farmacéutica, a pesar de los intereses económicos del de, de, de sistema capitalista, eh, a pesar de muchas cosas, al final yo creo que, creo que es importante que nos demos que nos demos las vacunas que en estos momentos tenemos, y cuando digo tenemos. Estoy hablando de todas, no las estrategias que por cuestiones geopolíticas en Europa eh, se están dando y se están rechazando otras como pueden ser las tres que tienen en Rusia, que deben ser fenomenales, o las que tienen en China, que también es fenomenal, o las que tienen en, en Cuba, que también es fenomenal. Entonces yo diría, Jorge, ¿crees que es razonable que nos vacunemos? Eso es nada, todo lo que quería decir. Venga, Jorge, pues... Dale, dale leña a, a todo lo que se está planteando. planteado lo primero que no que no se os olvide que yo soy uno más ya os he dicho que, que esto no es una charla esto es una tertulia pero con eso lo que quería decir es que aquí nos toca decidir a todos y a todas y que cada uno tiene que tomar su decisión y desde luego, yo, en estas circunstancias, no solo en estas, sino en ninguna, doy consejos a nadie de hazte esto o no lo hagas. O sea, este que ni se me ocurre, ni se me pasa la cabeza. Y entonces, bueno, sí, yo puedo decir yo lo que he hecho yo, pero yo, pues soy yo, no soy, no tengo, no soy ninguna autoridad. Y, y vuelvo a lo de siempre. Por eso yo he tocado el tema del conocimiento. Uno puede recabar información toda la que pueda, tratar de comprenderla y luego no le queda más remedio que decidir por sí mismo y que no se apoye en nadie porque es un truco, ¿Eh? porque luego ya sabemos lo que pasa, yo ni con mis hijos, joder, le están deseando echarnos la culpa de todos sus desgracias. Bueno, Ahora voy a tratar de, de charlar sobre esos temas que son todos interesantes, claro. Dice la, la vacuna protege a todos, si yo me vacuno. Pues hombre, hay, hay, hay diversas formas por las cuales se protege. Primero, porque las vacunas está claro como acaban de decir, como acaban de decir, que está evitando las muertes y los casos graves, los ingresos hospitalarios, los ingresos inútiles eso es lo más importante vamos a ver o sea, desde luego yo tengo 78 años ¡oh! en mi quinta pero no me, no me pienso morir o sea, yo por mi propia voluntad quiero decir que no voy a hacer nada para darle facilidades que a lo mismo la palma ahora dentro plato rato pero desde luego yo facilidades no voy a dar entonces claro eh, yo morirme en una UCI como se están muriendo del COVID, que es terrible, porque es que habría que, habría que verlo, o sea, para quien parece ignorarlo, ¿no? Eh, morir de esa manera que han muerto en las residencias, y está claro que en las residencias el descenso de la mortalidad ha sido, vamos, eh, prácticamente el 100% ha muerto. Total. Bueno. Todo. Los ingresos hospitalarios, el colapso del sistema sanitario, eso no está contabilizado. Vamos a ver, ¿dónde está toda la gente que está empeorando, teniendo accidentes graves y muriendo porque no tienen una adecuada asistencia sanitaria para el sistema sanitario que tenemos, que es uno de los mejores del mundo? Pero ahora no ahora no es uno de los mejores del mundo o no tiene capacidad está bloqueado por el COVID o sea, nos... consultas telefónicas mucha gente ni consulta mucha gente que iría al hospital no va, porque le han dicho si puedes no vayas ¿Eh? entonces están causándose indirectamente daños y muertes por el COVID cada día abren una planta nueva gente que no puede ingresar. Hay consultas que están cerradas, consultas de especialidades hospitalarias, que hay más de 50 especialidades, que están cerradas desde el principio. Gente que está dejando lo suyo para cuando pase esto, y esto no pasa. ¿Eh? Entonces hay que ver los efectos colaterales de la pandemia. Por eso... La vacuna es el único casi recurso porque los otros vemos que no funcionan. Ahí están los políticos pegándose entre ellos, ¿eh? los estados, las comunidades, cada uno con sus políticas. Y desde luego, en algo está claro: Pero es lo que he dicho antes, que en los estados liberales no hay nada que hacer. ¿eh? Porque, claro, lo otro es que, ah, oh, la libertad. Bueno, pues la libertad es esto: es exponerse a los riesgos que tenemos en la calle esta esta libertad entonces bueno eh, la vacuna viene a ser casi el único recurso que nos han dejado que no debería de ser porque hay países donde sin vacunar han acabado con la pandemia pero eso aquí no se puede hacer dejémonos de bla bla bla porque no se puede no nos dejan no nos dejan entonces nos queda la vacuna nos tenemos que vacunar bueno yo pienso que nos tenemos que vacunar y luego Qué pasa que si renuncias a esta CNCA, yo veo muy claro lo que nos ha dicho de las plaquetas, si yo estoy en tu condición, yo digo, yo, yo, yo digo, bueno, yo esta vacuna, no. ¿Por qué? Porque tengo bajas las plaquetas, porque tengo fenómenos, eh, fenómenos vasculares que, con más riesgo de trombosis. Hombre, asustar para escribir o te hacen escribir un papel. Oh, me hace mucha gracia de eso. ¿Por qué? Porque aquí ¿quién asume las consecuencias de la vacuna? No la asume nadie. O sea, ni el propio que se vacuna. Te debían de dar una hoja de consentimiento informado y no, no te la dan. Tienes que firmar si la rechazas, pero no si la aceptas. Y es más importante la aceptación que el rechazo. ¿Por qué? Porque los contratos con las farmacéuticas el ¿no se responsabiliza de los efectos adversos y el Estado tampoco dice, ¿por qué no se responsabiliza? porque dice, la vacuna es voluntaria aquí no obligamos a nadie pero tú, si renuncias a ella tienes que firmar un papel y decir por qué renuncias a ella entonces, claro, aquí eh, el laboratorio no se responsabiliza o sea, no paga, por lo menos, ¿no? A ver, si se ha muerto, se ha muerto. ¿Eh? Pero, ¿quién es el responsable? Ah, no, el laboratorio, en los contratos, no. El Estado, tampoco. El Estado, tampoco. El que se la pone, o sea, pues entonces nos tienen que dar un papel diciendo lo que te puede pasar con toda la estadística que hay y entonces tú firmas trabajo y dices, sí, me la pongo. Te ponen lo que te puede pasar y lo bueno. Y vas a protegerte, vas a proteger a la comunidad, vas a proteger tu sistema público de salud que está colapsado y no puede atender a mucha gente y no puede salvar muchas más vidas, o sea que indirectamente estamos perdiendo muchas vidas, son muchas las razones y desde luego cuando haya una cantidad grande de 70% o más de gente vacunada que no tiene una enfermedad grave, que puede que se infecte pero no... De la forma natural, desde luego, la circulación del virus bajará enormemente. El virus tendrá muchas dificultades para circular y para contaminar a gente susceptible. Sobre todo si vacunamos a la gente susceptible de tener una enfermedad grave, sobre todo a los mayores, aunque se está viendo ya... A edades más tempranas entonces no cabe duda que cuanto más gente vacunada haya menos circulará el virus y por eso estaremos protegiendo a la población que está vacunada, claro no vamos a proteger a la que no lo está por eso hay otra cuestión ahí que es la del pasaporte sanitario ¿con qué cara vamos a ir? ah, como yo estoy vacunado pues yo me voy por ahí Sí, pero cuidado, que puedes transmitir el virus, porque el hecho de la vacunación no impide que el virus pueda estar en las mucosas, y por tanto que puedas transmitirlo. Entonces es una temeridad una persona, aunque esté vacunada, ir con gente que no está protegida, que no está vacunada. Cuando estemos vacunados, tendremos que seguir con las medidas preventivas, con la mascarilla, cuidado, con las relaciones, de las personas no conviventes, aunque sea nuestro nieto, que tenemos unas ranas de achucharle, ¿eh? tremendas, pero cuidado. Cuidado porque estamos exponiendo a la gente que no está vacunada y que a su vez transmiten la enfermedad. ¿Qué más? Lo de la AstraZeneca y hacer reclamaciones, me parece muy bien. Ojalá haya muchas ¿Por qué? Porque ¿eh? ¿quién se va a hacer cargo de los efectos adversos? ¿Quién? Yo. A mí no me han dicho que haga un consentimiento informado, no un consentimiento, ¿eh? Firmado. No firmado, no. Informado. Y entonces tendrían que a cada persona, y esto no las vacunas, los, todos los medicamentos, pero entonces amigo venderían muchos menos, porque ya sabemos que las estadísticas de efectos adversos de los medicamentos, pues si las miráis por ahí, en cualquier sitio, veréis que, que, que, bueno, te quedas alucinado de cuánta gente muere por el efecto de los fármacos. Entonces, claro, los tomamos alegremente, como si fueran talismanes que solo producen efectos beneficiosos, pero no tienen efectos adversos. Y debería de haber una pauta de cuando el médico te receta... No que te leas el prospecto, que ni siquiera te dice eso. Casi medio broma, medio en serio, te dicen, uh, el prospecto, no, no te leas el prospecto. No, no, esto es así, que soy médico. Pero es que a veces no se lo han leído ni ellos, vamos a ser sinceros. Bueno, pues había que decir, mira, este fármaco te va a producir estos beneficios. Tienes que controlarlo muy bien, por esto y por esto, la sobredosis, no sé qué, que no se te olvide. Si se te olvida, ¿qué tienes que hacer? Eh, Puedes, a pesar de todo, puede ocurrirte esto, esto y esto. Estas son las frecuencias. Es muy frecuente, esto es infrecuente y luego hay algún caso raro y algunos han muerto. No, pues, hay que decirlo. Y entonces tú aceptas el tratamiento y tal. Bien, todo eso se da por hecho, pero no se hace luego. No está bien darlo por hecho. Y entonces poner reclamaciones, pues sí, estaría bien, porque ¿quién se responsabiliza de esto? ¿Qué más cosas? Si yo, si un paciente o una persona está en esas condiciones de que ya tiene una, una trombocitopenia ya de, de forma habitual, de unas plaquetas bajas, y además tiene problemas que, circulatorios venosos, que le favorecen en cierto modo accidentes robóticos, yo desde luego creo que esa persona no debería de poner el ¿Eh? alcohol porque no está muy entrado y tal, pero. Sí. Eh, y luego, ¿qué otra cosa? Que, la educación de las vacunas la que... eh, otro, que... otro, porque... es la vacuna que. ¿Por las no las este tema de A ver, Coldo, Coldo, quita el micrófono Coldo, quita el micrófono, que no oímos Termino con mi con la pregunta que me habéis dicho que si aconsejo la vacunación hombre La Las Ah, en el, primero, en general la vacunación eh, ya sabemos que, que está protegiendo que es, que es eficaz ya decimos que el 100% no, no es o sea, es que no hay ninguna que lo sea y que seguramente hay, la eficacia también está relacionada con la edad ¿eh? a mayor edad menor eficacia ahí tenemos un problema porque eh, la enfermedad en los mayores es más frecuente, como todos sabemos y más grave y, produce, y la mortalidad, no digamos la diferencia de mortalidad que hay en los grupos de edad pero el hecho es que las vacunas en general, todas las vacunas son menos eficaces menos eficientes en las personas de más edad ¿por qué? lógicamente el sistema inmunitario es como un órgano más todos los órganos los tenemos ya muy cansaditos, eh, tienen una potencialidad que se va agotando a lo largo de la vida, y el sistema inmunitario se va deteriorando, como todo lo demás, y cada vez responde menos y peor. Incluso tiene equivocaciones tremendas, como es responder en sentido contrario con autoinmunidad, con fenómenos inmunitarios que parece que este del trombo... Es de ese estilo, es, de, es como una enfermedad autoinmune que nos hacemos daño. Nosotros, nuestro propio sistema inmunitario nos hace el daño. Entonces, bueno, contamos con eso, pero a pesar de eso no cabe duda que las vacunas han, salvan vidas y bueno en la, la, la curva de la mortalidad mundial, sobre todo en los países que más mm, enfermedades transmisibles tenían, el efecto de las vacunas es dramático es tremendo, no tenéis más que ver la, la esperanza de vida cómo a partir de la difusión de las vacunas como, como la mortalidad ha bajado de una forma dramática y cómo la esperanza de vida ha subido de una forma espectacular y eso en gran parte se debe a las vacunas hay muchos factores sociales, económicos por supuesto de infraestructuras pero las vacunas han tenido una influencia no se puede negar el efecto beneficioso de las vacunas otra cosa es que estemos mirando con lupa porque en medio, nos está pillando en medio toda la guerra económica de porque hay una competición y tal y cual y se sacan los trapos sucios unos a otros los vierten a la opinión pública y nos estamos enterando de cosas que habitualmente, como no leíamos el proyecto, pues no sabíamos. Pero esto pasa con todos los medicamentos. Y si veis los efectos de los medicamentos, que nos salde, es algo que siempre queremos insistir. Que no se medique, porque hay una epidemia de, de me, medicalización, ¿eh? de, de dar fármacos innecesarios. Algunos de ellos con efectos pues muy... Muy, muy graves y muy penosos y crónicos y, y muy difíciles de, de abordar y muchos que causan ojalá tuviéramos esta, este conocimiento y este interés por el conocimiento que tenemos con las vacunas porque nos han metido en medio de este lío pero en general con todos los, los medicamentos consumiríamos seguramente muchos menos consumiríamos menos y luego me han dicho que si la AstraZeneca y tal, bueno Aquí hay una cosa, la AstraZeneca tiene unos riesgos, eso es evidente. Está clarísimo eh, lo de, a, al principio, no es que lo negaran, es que el rigor del método científico dice no se ha establecido ninguna relación causal entre estas trombosis y la vacuna. Al principio no, pero según se han ido acumulando experiencias, se ha ido poniendo a mucha más gente y ha habido muchos más casos, la evidencia se ha ido manifestando de que sí hay una relación causal. Lo que pasa es que no se sabe a quién le va a ocurrir eso. Es decir, no se sabe cuáles son los factores que predisponen a una persona determinada a tener esa complicación. Eso es lo que hay que investigar antes de dárselo a las personas que creemos que pueden ser las que tienen esos riesgos. Pues quién, quien tiene problemas circulatorios, de coagulación, no cabe duda. Esas son las primeras, como hipótesis, no como certeza, pero sí como hipótesis. Habría que ofrecerlas una vacunación alternativa, con otra vacuna que no haya experimentado, que no se haya observado con ella este tipo de de fenómenos, eso son cosas de, de sentido común, ¿eh? de sentido común, lo que pasa es que las autoridades y las autoridades académicas, y no digamos ya los responsables a nivel comercial y la OMS también mediatizada, porque no olvidemos que las autoridades académicas, empezando por la Organización Mundial de la Salud y las agencias de medicamentos, todas ellas, como todos nosotros, estamos mediatizados. Mediatizados por la fuerte presión de, de las informaciones, eh, quién informa, quién paga, eh, quién mantiene lo, lo, los medios. Y claro, pues tenemos que tener nuestras fuentes que nos dan más confianza, pues ya sabemos ahí donde nos movemos y... La, la evidencia se resiste, pero al fin y al cabo nos va llegando. Como nos mandamos cosas, esto es más, más creíble, esto menos, pero vamos, vamos creándonos una opinión y al final tenemos que decidir. Bueno, hay casos como el que me han dicho que con uno esos problemas hay, hay, hay causas para rechazarlo. Sí, yo lo rechazaría en ese caso y, y, y, y exigiría una alternativa.